A ver qué carita es esa. No, pero. A este se llama Totopo. Lo agarras con tu mano, le pones salsita así con el mismo Totopo. Así. Ajá. Así hay que ponerle salsita, gente. Si no es así, no no sabe No, no te va a saber. A ver. <risa> a qué ver así. Tengo miedo, primero. <risa> <por> el... Malvada. <risa> <risa> no superaron la prueba. No. Hola, ¿cómo estás, amor? Yo soy Katherine Boy. Pues, junto allí se cara. Ey, gente, seguimos en Lagos de Moreno en verdad estamos impactadas con este lugar Tenemos prácticamente el día entero aquí, Gise O sea, ¿desde, desde, desde, desde de cuándo? ¿Nueve? La... Eh, mañana y ya son las 7 de la noche 7 de la noche aunque parezca de día gente son las 7 de la noche y estamos caminando por todas las calles sí. comiendo probando todo lo que podemos que no nos quede ningún lugar que no quede nada conocer. ahorita nos vamos a seguir probando y por eso vamos a ir a un callejón que conocimos hoy en la mañana sí sí sí vimos muchas cosas interesantes que no había visto antes Así que vamos a ir hoy directamente a probar Y este video lo vamos a titular así Probando comida callejera de Lagos de Moreno Gente, acompáñenos Esto va a estar muy bueno Yo ya estoy bastante llena Ya comí elote, birria O sea, ya comí Pero no me puedo ir de aquí sin probar Las deliciosas cositas callejeras que hay en este lugar Señor, ¿qué recomienda probar por aquí? Duritos, hay tortas y pilas y tostadas. Adiós, muchachas, que nos vamos bien. Bye. Bye. Gracias. Ustedes ven cuando le decimos que aquí la gente de Lagos se muere, es demasiado amable. Es eso. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de mostrárselo para que no digan que somos nosotras diciéndolo. En la tarde pasamos por allá, por donde están los puestos. Y hablamos con la señora, le dije a ah, la señora, voy a volver más tarde Yo creo que ella pensó que yo no iba a regresar Pero ya estoy aquí gente, así que vamos allá, vamos a ver qué podemos probar No me creyó que venía, aquí estoy ah, ah, <risa> ¿Qué es lo que vamos a probar aquí para ver? No sé, ¿qué, qué puedo probar? ¿Qué es lo que nos recomienda de este, de este lugar los totopos, los que te había comentado, los totopos salsa picosa y limón Ok, vamos a hacer un trato entonces ¿Lo pruebo o no lo pruebo? Sí, tómalo de que este, mira <risa> Voy a coger este que taca? está aquí. A ver Primera vez que voy a probar esto en México Ok, a ver qué tal ¿Es puerco? Sí. <risa> Literal, es puerco como en vinagre ¿Tu favorito? Sí ¿Con qué lo comes normalmente? En la salsa picosa mm. Porque De hecho, sí le sale bien poner este puerco en la salsa picosa Porque sí es puerco y sí está en vinagre Pero es un poco simple Entonces me imagino que al agregarle la salsa Le sube el sabor ¿Está bien con esto? Sí Otra vez. ¿Así? ¿Así está dice no? Sí Así está bien YouTube ¿Qué lleva? ¿Qué es? Es salsa ¿Y cuál es tu canal? ¿Salsa de qué? De jitomate, picosa. Oh my gosh Con esta te le pongo más No, así está bien Limoncitos, ¿verdad? Póngale ¿Cuál es el nombre de esta? ¿Cómo se llaman todos? Totopos Totopos preparados solamente Okay, perfecto Eso, ahí está, gente Caramba Miren esto como se ve, muy colorido. A ver, a ver, Aquí ver. quieren ver mi reacción. Me acaban de decir que esto pica mucho. Entonces tampoco puedo comer mucho. Pero salsa? bueno. Déjale, ¿Qué le echo? Salsa, viste, se llama salsa. ¿Qué sí. le echo ahí? Échale salsita al totopo. A este se llama totopo, lo agarras con tu mano y le pones salsita así con el mismo top Así. Ajá. Así hay que ponerle salsita, gente. Si no es así, no, no sabe. No, no te vas a saber. A ver. A ver. Así. <risa> tengo miedo, <por> el... <risa> tengo miedo porque ella se ríe de mí, o sea Oiga, en serio A ver carita No, pero no, esto no se vale gente No, así se comen aquí Aquí se comen sí. así, pero yo no, no, no tengo tanto estómago gente <risa> <risa> que... Mira, me, me voy a enchilar con esto Pero bueno, yo creo que sí se va a enchilar Sí, ay, sí, ay Dios, Dios mío, sí. ok, tal, va, vamos a darle Con salsa <risa> No pica nada. Ah, no. Ah, no. Me engañó. No pica, no pica nada. Me engañó él también. No pica no, nada. No, mentira gente. Si sí necesito agua. Si <risa> <risa> pica. Uh. Me acaban de decir algo. Pica hasta después. Y si sí, es verdad. Vamos a aguantar como una buena panameña, ¿ok? Vamos a aguantar. Dios, ¿quién se atreve a comerse esa bolsa entera? No. Yo siento... ¿Tú te atreves? Sí. Ella dice que ella... No, yo no, ya. Ya estoy, no de verdad. Mi cara, no. <risa> me mintieron, aquí me mintieron. Pues Yo el día que no como salsa... No, no, es, que no, no es mexicana. Pero, <risa> usted no, come. no, yo a mí me encanta. Yo hasta en mi casa hago todo. Sí, está bonita, malvada. <risa> que no no superaron la prueba. No. ¿Alla qué comen entonces? Nada, comida, pero no con chile. No, pues no sabe, comida ¿Qué? sin sabor. <risa> Me está haciendo bullying, pero bueno, gente, aquí donde Jackie tienen que venir. Si usted quiere superar la prueba del chile, acá está Jackie, ¿verdad? La, la hija de Jackie, pues. Bueno, gente, usted sabe que hay que apoyar los emprendimientos mexicanos, así que ya saben, este es el primer puesto que estuvo aquí en este lugar. Jackie los va a enchilar a ustedes si viene. Vamos a seguir probando, gente. Pura gente divina. Nos han tratado de maravilla, en serio. Gracias, Lagos de Moreno. Muchísimas gracias. Es que ya me voy, ya me enchilaron aquí, ya, ¡Chao! adiós, adiós, adiós, cuídense, ¿qué dice, qué dice? Que esto está todo No, todo se lo dejo, están muy picantes esos picaron bastante de verdad bueno gente como pudieron ver aquí atrás lo que venden por lo general son guacamayas hamburguesas y hot dogs pero como acabamos de comernos una cantidad de birra impresionante decidimos no comer comida pesada pero vamos a seguir buscando cositas así antojitos que robar Ok, aquí estoy con Gise, acabamos de pasar una prueba de fuego que no pasamos No, no, no ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué? Yo tampoco no, yo solo me pude comer uno, lo siento gente ¿Cómo me siento que no la pasé? Pero para la próxima gente, prometemos tener más resistencia al chile mexicano Ya saben Ya saben Necesitamos entrenamiento Esto es un entrenamiento Un exacto. entrenamiento de todos los días, porque no, sí fue pesado, fue, fue pesado, Sabes, fue pesado. Señores, churro de cajeta de lagos de moreno. Acá son amarillos, no son tan blancos. No sé por qué, no importa. Vamos a probar. <risa> Mordí un pedazo más grande que el que podía. Tiene un sabor muy profundo a mantequilla. Creo que es muy diferente a todo lo que he probado anteriormente. Aquí vienes a engordar. A eso vienes aquí. A comer, a probar, a gozar, a disfrutar Que si te dejas tomar una foto con mi mamá Sí, claro ¿Que sí? Muy rico este churro ¿Te gusta el churro? Sí, mucho Hoy ha sido un día solo para comer Comer y comer De hecho, este video que están viendo ustedes Lo estamos grabando después de haber comido Una bandeja enorme de elote Y una bandeja de birria Tacos de birria De verdad, me ha encantado esto Ahorita me hace falta como algo de beber porque sí tengo bastante sed O de repente alguna nieve o algo así Una nieve de garrafa Eso necesito Hola, buenas tardes, tardes. Disculpen, miren, lo que pasa es que me vinieron a buscar aquí En ese carrito adelante Ajá. Pero es mi primera vez aquí ya me he vuelto no regresando Nunca más en mi vida, quiero empezar a probar una nieve de de garrafa, sí, si me lo permito, no, no, no. sí, en serio, sí, sí. muchísimas gracias, esa es la gente que me encanta, esa es la gente que me encanta, miren, le pedí permiso a la señora, nos dio el permiso, vamos a dejar el carro aquí un ratito y vamos a probar esa nieve de garrafa, ok, bueno, si sí podemos, ya tenemos permiso, ya tenemos permiso oficial, ah. Muchísimas gracias bueno. Gente, aquí estamos Esto es durazno O sea, la fruta Y es de leche y se me está derritiendo Y por eso tengo que probarla ya, ¿ok? Mm -hmm. Delicia O sea, siento como si tuviera el mismo durazno dentro de mi boca Wow De verdad, delicioso mm -hmm. Súper cremosito y lo más cool es que está lleno de fruta, o sea, está lleno de durazno, así que te sabe, te sabe genial. Lo amé. Todo bien? Una foto. Ay, yo ya, <risa> ya <risa> me había asustado, pensé que tal vez estaba <risa> corriendo, ¿verdad? Sí, sí. Ay, vamos a tomarnos acá una foto con esta hermosa dama mexicana. <risa>